WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Saludos familia, espero que estén disfrutando de este fin de semana, el último del mes de enero. Les saluda Ángel Torres y estaré con ustedes presentando los sorteos de Lotería Electrónica para hoy sábado 28 de enero. Los mismos serán certificados por la auditora Isarel Román de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro and Company y supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica aquí con nosotros en el estudio. Esta noche se juega Powerball y si aún no has jugado, lo invito a hacerlo porque te podrías llevar la gran cifra. Escucha bien, 572 millones de dólares. Sal a jugar que hoy puede ser el día de tu suerte y prepárate que Lotto Cash te espera el próximo lunes con... 630 mil dólares. Juegalo con multiplicador para que tengas la oportunidad de aumentar tus premios menores. Y no olvides pedirlo con doble revancha que cuenta con 180 mil dólares. No esperes más, corre a jugar. Y la suerte te sigue buscando. Pide tus juegos instantáneos para que puedas ganar dinero al instante. Raspa tu suerte con Lotería Electrónica. Raspa tu suerte con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Juega bonanza de bonos y gana hasta 15 mil dólares. O busca Jumbo 7 y gana hasta 25 mil dólares. Juega para que te pegues con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Añade Walvo a tus pegas para que tengas la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios. Pídelo ahora y qué tal. Si damos comienzo a los sorteos de esta tarde conociendo cuál es el bolo que vas a poder utilizar con el huago. El número es el 8. El 8. Damos inicio a los sorteos con el Pega 2. Boleto en mano si jugó Pega 2, Pega 3 o Pega 4. Le deseo mucha suerte. Vamos a ver los números ganadores esta tarde. El primero. Para el Pega 2, anótelo, es el 4, el 4, el segundo, es el 3, el 3, el número ganador de Pega 2 es el 4, 3, repito, el número ganador, el 43, veamos cuáles son los números del Pega 3. Suerte a los jugadores de Pega 3. En los sorteos de día, el primero para el Pega 3 es el 7. El 7, el segundo, es el 5. El 5 y cerrando Pega 3. Llegó, repitió el 5. El 5, el número ganador de Pega 3 es el 755, Repito, el número ganador, el 755. Y cerramos esta tarde con el sorteo. ...del Pega 4. Última jugada para esta tarde de premio... ...con lotería electrónica, el Pega 4... ...comienza con el 7. El 7, el segundo... ...es el 4. El 4, el tercero... ...para el Pega 4, repitió el 4. El 4 y cerrando... ...Pega 4 es el 7. El 7, anote el número ganador... De pega 4 es 7447, repito, el número ganador, el 7447. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de esta tarde. Para más información visita nuestra página loteriasdepuertorrico.pr.gov Gracias por sintonizarnos. Los esperamos en el sorteo de esta noche. Recuerde que es a las 9. Que tengan todos una excelente tarde. Gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica. Lando de nuestra programación por WIBRTV San Juan, WIBMTV Mayagüez y WSTETV San Juan 11 Mayagüez. Y en esta ocasión, como les prometí al principio, vamos a, hablar, a presentar un pequeño cortometraje realizado también por la, la División de Educación de la Comunidad, donde se va contando la historia de cómo Puerto Rico elimina el arrabal, lo que era el arrabal. Y vamos a, vamos a verlo, porque la historia, la mejor manera de contarla es diciendo la verdad. Así es que, con ustedes, Puerto Rico elimina el arrabal.